Muy buenas noches, muy buenos días. No sé cuándo te vas a encontrar con este programa, con esta maravilla de compartir bioenergía con vos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Estaban extrañando los programas en vivo? <risa> me gustaría que alguien me diga si es que se escuchaba la canción. ¿Se escuchaba la canción de la Bioenergía Aurea? Ahí en directo, para saber para la próxima. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenida Susana, Lorena, Dana, Celia, María Gabriela, Gustavo, María Marcela. Bueno, bienvenidos a todos los que están acompañándome en este día 7 de mayo. Y a partir de ahora, ¿sí? Vamos a encontrarnos todos los lunes. ¿Por qué? Porque si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. <risa> la bioenergia áurea que llegue a tu vida. Abrí... ¿Sí? Abrí el corazón, abrí la mente. Eh, Bienvenida a la Escuela de Música Online Arte Alegro. Recomendadísima a todos los que quieran aprender a cantar, a tocar algún instrumento. Recomendadísimo. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están en este programa? ¿Cómo están el día de hoy? Bien. Habrán visto que yo les, les, les comenté, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Me pueden decir si se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, genial entonces. Ah, qué bien. Bueno, muchísimas gracias Laura, bueno Juana que me están confirmando. Bueno, eh, ¿con qué empezamos? ¿Por qué hoy vamos a hablar de acuerdos y lealtades invisibles? Yo les dije que nos encontramos, pero no de qué íbamos a hablar, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a conectar. 7 de junio, no sé qué dije. <ríe> 7 de junio, parece que dije otro, otro, otro mes, ¿no? Bueno, bueno hoy es 7 de junio, sí. Este, vamos a conectar estos programas que vamos a hacer todos los lunes, sí, a partir de ahora, con las energías... ¿Vieron que a mí me encanta conectar con los genios de la cábala Que son energías universales, no nos hace falta tener una... Una religión determinada nada por el estilo, es una energía física. Por lo tanto, podemos conectar y la podemos utilizar para usarla a favor. Entonces, todos los lunes vamos a conectar con esa energía del momento. Y vos me vas a decir, ¿y ¿en qué energía están estos días? ¿Sí? Estos días, préstame atención, todos los paquetes de información, la información que se está activando que se está activando ¿sí? de mayo, de julio. Ah, bueno. Eh, todos los, los paquetes de información que se están activando ahora son los que están relacionados con la lealtad, con la nobleza. piensa en esto, piensa qué es para vos la lealtad. ¿Sí? ¿Qué es para vos la lealtad? Pensá en eso, ¿sos leal? ¿Te son leales? ¿No te son leales? La energía contraria a la lealtad podría ser la traición. ¿Sí? Entonces, en todos estos días, como esos paquetes de información son los que están activados, se van a activar en estos días, todas las, todas las veces que tus ancestros fueron engañados, traicionados, posiblemente, se active. ¿A vos te engañaron en la vida? ¿Alguien te engañó? Bueno, puede que en estas épocas se esté despertando. Puede que sí, puede que no. Entonces, ¿sí o sí se va a activar todo lo que tenga que ver con la falta de lealtad? No. Se va a activar todo lo relacionado con la lealtad positivo y no positivo. Ya sabes que para el universo hay frecuencias, hay energías. No es que hay este, algo como bueno y lo malo. No, nosotros los seres humanos somos los que, los que como quien decir, nos va a, la llevamos para la usamos a las frecuencias para hacernos daño o dañar a otros, sí. O a veces a favor, a favor y en contra, sí. Pero son frecuencias entonces. Pensar la lealtad. ¿Qué tipo de lealtad? Cuando vos, por ejemplo, cuando vos querés cambiar algo en tu universo que ya no querés que esté más. Cualquier cosa. En tu cuerpo, por ejemplo, comes mal y decís, voy a cambiar mi alimentación. Si vos no cambiás la alimentación una vez que vos te diste la palabra que lo vas a hacer, piensa que está siendo? ¿Leal o desleal? a tus principios, y desleal. Si vos no estás disfrutando la vida, ¿qué pensás? ¿Estás siendo leal o desleal? Claro, ahí, como dice Dana, ¿no? La, eh, ahí dice de la amistad, ¿sí? Entonces, eh, hablar de, de lo leal, de lo, la lealtad, ¿sí? No es tan fácil hoy en día porque es como que no es una palabra que vende mucho la lealtad. Yo te digo, venía un programa a hablar de, vamos a hablar de la lealtad. Es importante el valor de la lealtad, ser leales primero con nosotros mismos, con nuestros principios, con los otros, con el mundo, ¿sí? Pero no es algo que vende, ¿sí? Ahora, si yo te explico lo que te voy a explicar, el día de hoy, quizás ya muchas personas cambien de opinión. Digan, ah, la pucha era importante esto de la lealtad. ¿Qué te pensás que pasa si vos no te, corres, no te sos leal? ¿Qué te pensás que pasa? ¿Qué le pasa a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu? Si vos no sos leal a lo que vos crees, que sos o lo que vos deberías hacer cómo se supone que pensás ay, yo tendría que ser más buena más bueno con eh, cierto tipo de personas pero vos no lo sos ponele que no tenés ganas ponele que no, que no podés ¿qué pasa? uno pierde crédito no te podés no podés creer en vos mismo ¿y qué pasa si no podés creer en vos mismo? <ríe> empezás a dudar de vos ¿Y qué pasa si dudas de vos? Cada vez se va haciendo más grande esa pelota de nieve, cada vez más y cada vez más. Si vos dejás de ser leal a vos, ya no podés confiar en vos mismo, entonces ¿qué pasa? No tenés crédito, decís una cosa y después vos mismo decís ah, Siempre digo lo mismo y no cambio. Entonces, cuando vos uno sigue deseando algo en la vida, sigue deseando cosas, entonces... Cuando vos decías algo, vos mismo te boicoteás. Vos mismo desde la parte inconsciente o no consciente o subconsciente, vos mismo decís, ah, ¿no? Dudo de mí. Entonces, ahí afuera, los otros no te creen. No te creen como deberían creerte. Vos le ofreces algo, un servicio, un producto, y la persona le dice, déjamelo pensar, no lo sé. ¿Sí? En cuestiones de pareja, quizás este, tu pareja no te crea. Y vos decís, pero si yo te digo toda la verdad, ¿por qué no crees eso? A veces no es tan fácil como, por ejemplo, el otro no te cree porque este, es por lo que ve o por lo que vos hiciste. A veces sos vos mismo, siendo desleal con vos mismo, con tus principios. ¿Sí? Y eso nos repercute demasiado negativamente. Demasiado negativamente. ¿Sí? Y a ver, como ahí dicen en el chat, uy, no tengo crédito, no tengo, bueno, pero una vez que lo detectas ya es diferente. Hay que no nos tiene que asustar decir, che, no tengo crédito. Ah, mirad, ah, qué bueno que me di cuenta porque ahora empiezo a cambiar. ¿Cómo? No tengo que hacer nada en lo real, allá afuera, el otro, en mí mismo. Entonces, en mí mismo, en mí misma, empiezo a considerar la, la, mi palabra conmigo mismo y empieza a cambiar lo otro. ¿Sí? Bien. Pero acá vamos a hablar de... Yo te estoy hablando de dónde se origina todo el problema. Uno con uno mismo. Pero eh, el día de hoy quiero que trabajemos un poco con lo que son... Eh, los acuerdos y las lealtades invisibles, todas son invisibles, ¿no? Porque están originadas de nuestra mente subconsciente o inconsciente. Pero para que tengan más, este, eh, más, más apertura a, a todos los que nos ven, ¿no? Que no están en CBAO y que nos ven nos van a ver públicamente, para que tenga repercusión realmente abriente, ¿sí? Y que puedan trabajarlo mejor, eh, lo que vamos a trabajar, lo, lo que yo quiero que prestes atención hoy es eh, que esos acuerdos y lealtades invisibles son en un 99% inconscientes o subconscientes. O sea, la mayoría de las cosas que vamos a hablar ahora no las trabajaste, no la viste, no la viste venir. No entendés por qué. Entonces, esos son los que están originando todos nuestros bloqueos, todas nuestras problemáticas afuera. ¿Dónde nos damos cuenta y cuando no coincide lo que yo quiero con lo que me muestra el universo? Hola Lore, bienvenida. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿de dónde pueden venir el mayor foco, podemos decir, de lealtades? invisibles. Entonces, ¿de dónde puede venir? A ver si alguien me dice ahí en el chat. ¿Ya van viendo venir? ¿De dónde vienen las lealtades? Aparte de, la, de nosotros con nosotros mismos, ¿no? Hay otra fuente muy, muy importante. A ver si alguien eh, me puede decir, a ver qué piensan ustedes, ¿de dónde? A ver, ¿de dónde puede venir la otra? Esa fue gran fuente. Bueno, a ver. A la una, a las dos. <risas> ¡Exacto! Muy bien, Gabriel Sorano. Genial. Claro, de nuestros ancestros. Del transgeneracional, el familiar. ¡Exacto! ¡Exacto! Y... Aunque estamos en, en, la, en, en, el, en las energías de la lealtad, o sea, ¡ay qué linda la lealtad! Ser leal, ¿no? Ser leal, la lealtad es así pegadita, hermana, melliza, gemela de la nobleza. Soy bueno porque me gusta y porque me hace bien y porque lo quiero, no porque, porque tengo una obligación, porque tengo un compromiso, ¿sí? Esa es la lealtad bien. Ahora estas lealtades invisibles cuando vienen del transgeneracional ¿qué pensás vos? ¿nos hacen bien? ¿nos ayudan a crecer? ¿o al revés? Pénsalo así ¿sí? ¿qué pasa cuando eh... a ver, vos querés estudiar algo que por ejemplo que en tu familia está mal visto querés dedicarte a la guitarra, ¿sí? A tocar la guitarra y bueno, pues decís, bueno, algún día tocando la guitarra yo eh, quiero generar ingresos de dinero tocando la guitarra y en tu casa, por ejemplo, siempre se dijo, te vas a morir de hambre. Todo lo que hicimos para que vos termines tocando la guitarra. Anda a trabajar, anda a poner el cuerpo, anda a hacer, ¿sí? Por ejemplo. Si vos tenés una lealtad con, con esa familia que ve, que cree que tocar la guitarra y dedicarse a tocar la guitarra nada más y ganar plata es, es una pérdida de tiempo, ¿qué te pensás que te va a pasar? Vos ponele que vos vas y aprendés igual a tocar la guitarra. Cada vez que vayas a tocar la guitarra, o te vas a poner mal, o te vas a angustiar, algo te va a pasar, o vas a crecer, pero no vas a poder crecer tanto ¿por qué? ¿por qué? porque simplemente tenés podés tener una lealtad a tu clan ¿sí? ¿por qué surgiría una lealtad al clan? la lealtad cuando viene de la, la lealtad familiar a los ancestros es Siempre nos debilita. En Bioenergia Aurea lo vemos así. Cualquier tipo de lealtad ciega nos debilita. Nunca nos puede hacer fuerte. La, la lealtad que te hace fuerte siempre, siempre es la decisión. Es cuando vos decidís hacer algo vos decís, voy a ser leal a mi palabra, darle la palabra al otro, a mí. Yo elijo esto lo que sea sí, es lo que vos elegís ahí siempre es favorable pero hasta con la mejor intención siempre que desde el inconsciente vos conectás hay una lealtad siempre es debilitante ¿por qué? vamos a ver esto porque si vos me podés entender la raíz de estas lealtades de estos acuerdos invisibles sí, si podés ver la raíz tu día a día tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque tenés que tomar conciencia. ¿Con qué? Con cada cuestión que vos elijas. O sobre todo, cuando tenés que prestar atención a estas lealtades? Cuando algo no te sale. Cuando vos sentís barreras, bloqueos, vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Siento que algo raro parece a propósito. ¿No? Parece a propósito. ¿Sí? Entonces. ¿Por qué...? El inconsciente, ¿por qué al inconsciente le es tan útil? ¿Sí? ¿Por qué al inconsciente le es tan, tan útil? La lealtad. La lealtad sería, en este caso, eh, una reacción instantánea hacia las creencias, las expectativas del clan. ¿Por qué? Porque los seres humanos, como tú lo has explicado muchas veces, pero te lo vuelvo a decir, porque es algo... Muy importante tener en cuenta porque es siempre lo mismo, tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Nosotros los seres humanos nacemos indefensos. Necesitamos, ¿qué necesitamos? El amor del otro, ¿sí? Necesitamos el amor del otro, necesitamos la atención del otro. El otro es alguien que nos cuide, alguien que nos dé comer, alguien que nos cuide, que nos deje tirado que nos moramos de, de frío, de, de, de hambre, ¿sí? Entonces necesitamos amor. Porque si no nos quieren no, no importa. Necesitamos, este, necesitamos que nos preste atención y necesitamos ayuda, colaboración. Esas tres cuestiones. Entonces, obviamente, si yo cumplo las expectativas de mi clan, si cumplo las expectativas, si cumplo con las creencias, si en esta casa... No sé, en esta casa, jueves y viernes santo, no se come carne. Punto. Vos, por mucho que digas, mirá, a mí no me importa, yo no voy con esas creencias y vos decidas y, y conscientemente digas, ay, este yo cambié mi forma de ser, vos llegás a comer carne. Si sos leal a tu clan, te vas a sentir en deuda. Capaz que vos comés carne jueves y viernes santo, igual. Y vos decís... Yo come a mí, no me pasa nada. Después capaz que estás con culpa y al otro día te sentís mal, te cayó mal, tenés algún tipo de problema, porque uno no lo soporta. Porque el psiquismo reacciona con culpa y deuda. Sentimos culpa y sentimos ¿por qué? Porque le debemos el amor al clan. Le debemos que nos lo hayan dejado tirados. Les debemos que no hayan prestado atención y les debemos ayuda. ¿Sí? Entonces esas son las cuestiones porque... Siempre nosotros generamos lealtades, ¿sí? Eh, hay lealtades, ¿sí? Eh, familiares son las básicas. Pero hay otro tipo de lealtades. Con una pareja. ¿Saben cuántas lealtades hay en la pareja? ¿Cuántos no dichos? ¿Cuántos acuerdos a nivel inconsciente? Esos acuerdos a nivel inconsciente, por ejemplo, con una pareja podrían ser, eh, supongan, este, no sé, vos no me das la atención, háganse de cuenta que un inconsciente le dice al otro, ¿no? De la pareja, háganse de cuenta que un inconsciente le dice al otro, por ejemplo, eh, está bien, vos no, me, este, vos no me das el tiempo que yo requiero, no me no prestás atención, ¿sí? Pero me soportás que yo tenga tal problema, ¿no? Entonces hay como acuerdos, pactos, como pactos, ¿no? Que hacemos a nivel inconsciente. No, no lo dejo ni me deja y, y yo le perdono esto y perdono esto, ¿se entiende? Entonces no crecemos los dos, estamos ahí, ¿no? No podemos crecer. Entonces, siempre que hay lealtad, hay un bloqueo al crecimiento. Porque toda esa energía que vos tendrías que estar poniendo en tus proyectos, en avanzar, la estás dedicando a esas eh, lealtades, a esos acuerdos que hiciste. Hay acuerdos con compañeros de trabajo, hay acuerdos en muchos niveles, son muchos niveles. Podés tener acuerdos invisibles, lealtades con tu país, con otros países, con uy, muchísimas cuestiones, ¿no? Pero los que más hay son los transgeneracionales, como bien lo decían ahí. Los transgeneracionales son más básicos. No hay un solo tipo. ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las lealtades puras le dicen, ¿no? ¿Qué es una lealtad pura? Por ejemplo, ¿sí? por ejemplo si llevan un, un árbol, ¿no? Una línea, lleva muchas generaciones, por ejemplo, de gente alcoholizada, que se alcoholiza. Mucha gente de, que se alcoholiza, ¿sí? Entonces, eh, por repetición es una lealtad. O en esa familia que todos toman, por ejemplo, en las fiestas, todos toman y todos llevan alcohol, por ejemplo, no hablo de alcohol. Entonces, imagínate, generaciones y generaciones donde van a, juntando qué vino llevar, qué, este, no sé, ¿no? qué tipo de bebidas, porque se festeja con la bebida el día, imagínate que haya algún descendiente que diga, no, a mí el alcohol no me gusta, yo no. ¡Oh! Imagínate sin inconsciente, todo el árbol como que te pasa factura. Entonces, ¿qué pasa? sí eh, ahí hay, hay una lealtad, por ejemplo, en ese caso al alcohol. Porque el alcohol no es el alcohol en sí, el alcohol simboliza la unión familiar. Y que si yo te digo alcohol, pues sí, sí, fácil. Pero si yo te digo, este, la lealtad en mi familia es que siempre que nos juntamos todos, tiene que haber conflicto, tiene que haber alguien que, que se enoja, siempre hay una pelea. También. <risa> También puede ser una pelea. ¿Se entienden acá? ¿Cómo va esto? No sé si se va comprendiendo. ¿Sí? Bueno. Eh... A ver, entonces, una puede ser lealtades por puras, le dicen, cuando son por repetición, son las mismas, ¿sí? Eh, también hay lealtades por oposición, ¿qué es por oposición? Anda prestando atención cuáles podés tener vos, ¿eh? Por oposición quiere decir, por ejemplo, en este caso de, en mi casa beben alcohol. De generaciones y generaciones bebiendo alcohol, ¿sí? Entonces... Por oposición quiere decir, una lealtad puede ser, por oposición puede ser, el, yo odio el alcohol. Por ejemplo, en mi familia eh, todos se criaron en colegios colegio de monjas y de curas. Yo odio las iglesias, odio los curas y odio las monjas. ¿Puede decir por qué? No sé, no sé por qué. Puede ser también una lealtad. ¿Qué quiere decir lealtad? Te vuelvo, te voy... Da, dando pistas, una lealtad es como una ley que vos cumplís a rajatabla ¿Sí? cada vez que vos intentás no cumplir esa ley te vas a sentir mal, angustiado, preocupado sí y surge el autoboycott, el sabotaje como lo decimos nosotros ¿sí? entonces por oposición ya te dije, es lo contrario sí eh, o por ejemplo algo que se ve mucho. En una. En, en, vos ves, por ejemplo, niños, en gabinete se puede ver esto, en psicopedagógicos, los que son docentes. Eh, un nene que se deja pegar, por ejemplo, ¿no? Un nene que le pega, le dicen cosas y no contesta, se queda como así, vos decís, pero ¿por qué no te defendés? Eh, y a lo mejor está como una lealtad de en la casa, ha vivido lo contrario. Gente demasiado agresiva y. Va para el otro lado, ¿me entienden? Por oposición. El siempre reacciona la misma energía, pero por otro lado. Entonces, bueno, en la casa de ese chico, ¿qué es lo que tenés que detectar? O gente que hace lo mismo, o gente que hace lo contrario. Por ejemplo, si el chico se deja agredir, es porque es leal a mi caso. Yo tengo que, me tengo que dejar agredir, es lo normal acá. ¿Sí? Bien. Hay también lealtades por identificación. Estas son hiper fáciles de detectar. Yo te pregunto, le pregunto a cualquier mujer, ¿sos parecida a tu mamá? ¿Qué tenés de parecido a tu mamá? ¿Lo bueno y lo malo? Es una lealtad. ¿Sí? Cuando te está debilitando ser como tu mamá, eso es muy básico. No todos, pero en la mayoría de los casos. Las mujeres parecernos a mamá, los hombres parecernos a papá, o puede ser al revés, ¿no? Una, una mujer parece ser papá, una, un, un hombre parece ser la mamá, o parecerte un tío, o porque te pusieron el mismo nombre, o porque te dijeron de chico, ¡Ay, tenés el cuerpo como el tío tal! El inconsciente escuchó y vos empezás a desarrollar todas las problemáticas de ese tío, de esa tía. Ahí hay como una lealtad. Alguien te dijo a vos, ¡Vos sos igual al... mira qué parecido que sos al tío tal! Tu inconsciente dijo, cada vez que no sabía qué hacer, dijo, ah, pero yo soy parecido al, al tío. Entonces, a ver, ¿qué, ¿qué hubiera hecho el tío? Si el tío se mandó todas macanas en su vida, vos vas a repetir lo mismo. ¿Sí? Toda esta información es la que uno va detectando cuando hace bioenergía. Todo esto se va activando poquito a poco con el acontecer de cada día. sí Y los podrían decir los alumnos de CBAO. ¿Cuántas veces encontramos algo porque es repetición, por oposición o por identificación con alguien del árbol? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer un, un trabajito práctico, ¿eh? ¿eh? ¿Qué más hay? ¿Lealtades por qué. Por interpretación también. ¿Qué sería lealtad por interpretación? Vos interpretaste, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que vos eh, naciste en una familia eh, o, o, o tuviste... Viste a una abuela que había tenido muchos hijos, ¿sí? Y vos, vos la viste, pobrecita, que no pudo hacer su vida, que nunca tenía nada, que nunca se pudo comprar nada, siempre dedicada a los hijos, después a los nietos. Entonces, vos interpretaste a lo mejor, porque les recuerdo toda vez que esto es inconsciente o subconsciente, quizás tu inconsciente interpretó que... Tu abuela, por ejemplo, la que tuvo tantos hijos, no pudo crecer, no pudo ser feliz y expandir su, su universo porque tuvo muchos hijos. Entonces, ¿qué te puede pasar? Y a lo mejor no podés tener hijos. Te cuesta. O tenés un hijo y, Dios mío, te hace las mil y una, no, no tenés ni tiempo para hacer otra cosa porque te consume todo. Porque, porque vos interpretás eso, ¿sí? ¿Sí? No, no puedo tener muchos hijos. Es una interpretación Lealte, Entonces, como sos leal a la familia, yo, es como decir este... Es una interpretación errónea. Entonces, uno ahí conecta con esa lealtad. ¿Sí? Bien. ¿Hay más? También hay más. Yo les dije tres... No, cuatro. Me está faltando una. Por compensación. La la lealtad por, por compensación compensar en la vida eh, la compensación es igual a lo que se le llama karma yo muchas veces te dije cuando estamos hablando el tema del karma ¿qué es un karma? ¿Sí? Eh, este por compensación sería lo que nosotros le llamamos karma indirecto el karma indirecto es todo el daño que nuestros, nuestros familiares, nuestros ancestros, ¿sí? Le causaron a los otros. Entonces, como nuestros familiares le causaron daño a los otros, o a algún área de la vida, nosotros compensamos. Yo te voy a poner un ejemplo y lo vas a entender. Mira, esto lo ve mucho la línea del transgeneracional, constelaciones familiares. Pero como nosotros en Biología Aurea tocamos toda la información, también lo trabajamos, ¿sí? Quédate si llegaste para que lo trabajemos, ¿eh? Un ratito, así después tenés material para trabajarlo en vos también, ¿sí? Bueno, entonces, eh, te estamos diciendo por compensación. A ver, eh, ¿cuál puede ser alguna típica? Bien, una que se ve mucho, se ve mucho. Por ejemplo, un terapeuta, un coach, una persona que brinda servicios, Sí, eh, hay muchas personas ¿sí, que llegan a la consulta de la bioenergía Aurea y me dicen, no tienen, no tiene por qué ser, ¿eh? no todas las personas que no tienen clientes, que no le va bien, es esto, pero puede ser una debilidad este, fácilmente compartida por todos los que tienen lealtades invisibles familiares, ¿sí? sobre todo de compensación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tus familiares, tus familiares, muchos o uno hizo mucho daño, ¿no? Con esa historia que vos estás conectando. Entonces, eh, ahí hay un karma indirecto, personas, eh, vamos a suponer que hay un ancestro tuyo que le hizo demasiado daño a personas. Dañó a muchas personas. Le hizo daño, porque a lo mejor le vendía cosas en mal estado y las personas se morían. A lo mejor, este, no sé, eh, no sé qué pueden haber hecho, ¿no? Pero... ¿Qué va a pasar? Como lastimó a tanta gente, muy posiblemente en esta vida esas personas se hagan terapeutas, médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, no importa, chamán, no importa qué línea, ¿no? Pero va a querer desesperadamente reparar ese árbol. ¿Y qué pasa cuando uno repara? Cuando vos crees que estás trabajando en lo que te gusta. Crees que te está trabajando lo que te gusta, pero estás reparando a nivel inconsciente. No llega el dinero. Los clientes llegan y se quejan. No te quieren pagar. Algún problema siempre hay. Para que es como que siempre le seguís dando, seguís dando, seguís dando, seguís brindando. Vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo doy lo mejor de mí? ¿Qué pasa con la gente? Es porque hay todavía. Hay acá hay una lealtad invisible. Todavía estás pagando karma. ¿Y qué sucede en este caso cuando uno resuelve y disuelve este tipo de lealtad? ¿Sí? Cuando esta persona dice, mira, eh, querido ancestro, uno, varios, mil, eh, yo los libero, muchas gracias, lo siento, perdóname, te amo muchísimo, muchísimas gracias por ser parte de mí, conecté con vos, este, yo te libero, este... Vos, vos tuviste tu vida, ¿no? Pero yo ahora tengo que ocuparme de mi vida. Entonces te dejo ir y yo voy a... Yo, yo tengo que estar libre de tu información. Esa persona le empieza el mejor. ¿Sí? ¿Se entiende acá? ¿Se entiende ese ejemplo? Entonces, también hay muchos por compensación. Son diferentes formas, ¿no? Si vos me decís este... Entonces, yo tendré... ¿Tendré algo? Este, te, ¿Habrá algún tipo de, de lealtad? Seguro que tenemos lealtades, ¿no? Ahora vamos a hacer algo entre todos a nivel general. Para que quede grabado en este programa, voy a aprovechar a que quede grabado a nivel cuántico. Vamos a nivelarnos todos los que estamos ahora en directo con los que van a ver el programa luego. ¿sí? En diferido vamos a nivelar nuestra energía vital para que quede en un en un tiempo cuántico que lo podamos aprovechar en cualquier momento, ¿sí? Bueno, vamos a conectar y nivelar eso y eh, vamos a empezar a trabajar. Lo que vas a hacer conmigo, porque claro, si no estás en CBAO, como siempre te digo, entrás CBAO, entrás CBAO, si todavía no estás en CBAO, eh, para quitar las memorias, porque por ahí todavía no entendés mucho de que hablo y todo esto, entonces es más difícil. Tenés que escuchar el programa muchas veces. Está bueno siempre tener un imancito ¿Vieron el imán? Aunque sea el imán de, de ese de ladera Algún imáncito y pasarlo por acá. ¿Sí? De acá de la frente a la nuca. ¿Sí? Para, para ir quitando las memorias. ¿Sí? El que quiera, sino para, para compensar lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir encontrando debilidades y marcar... Determina una mano, la que más uses, vamos a marcar en tu mano un imán. Un imán virtual en tu dedo índice y medio para que vos pases eh, los dedos como si fuera un imán. Y para el próximo lunes te traes el imán para trabajar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar un poquito. Vamos a sacar las debilidades principales de todos nosotros. Vamos a ver ahí. Eh, vamos a ver... La primera debilidad tiene que ver en general con otras vidas. Todo lo que traemos, las lealtades de otras vidas. Esa es la primera debilidad que tenemos todos. ¿sí? Nos debilita al infinito por cientos, por miles de veces, muchísimas veces. Entonces, vamos a ver, otras vidas nuestras, otras vidas nuestras, eh, son lealtades en general, no. Por identificación. ¿Sí? vamos a quitarnos ahora simplemente pensamos vos escuchame a mí y vamos a pasar tres veces si ¿sí? estos dedos ya les dije como si fueran un imán un imán virtual acá vamos a pasar, vamos a quitar en todos nosotros yo lo voy a hacer con ustedes piensen que se están liberando de todas las otras vidas, todas las lealtades inconscientes ¿sí? todas las lealtades inconscientes que traemos de, por identificación todas esas otras vidas En que estábamos identificados con nuestros nombres Que estamos identificados con nuestros eh, Trabajos Todas las veces que en otras vidas estuvimos identificados con nuestros padres Que estuvimos identificados con nuestras naciones Que estuvimos identificados con nuestro color de piel Que estuvimos identificados con nuestras religiones Que estuvimos identificados eh, Con nuestra Forma de ser Con nuestra forma de actuar sigan pasando los dedos, quitando, quitando, quitando, sigan haciéndolo, aunque yo no lo haga, por favor, así yo mientras sigo sacando, ¿sí? Vamos a ir liberando todas esas lealtades totalmente, completamente y permanentemente. Eh, lo segundo ya tiene que ver con nuestra familia de ahora, en general, y es... Eh, es por compensación, justamente, ¿no? Vamos a quitar... este. Ahora piensen en, en, en las familias... Empieza en la familia. Eh, vamos a quitar, eh, a ver, papá, abuelo, positivo o negativo. Acaba todo, Lore. Lo positivo y lo negativo. Estamos sacando la lealtad. Porque no puedes tener lealtad en, en positivo nomás. Entonces tenés que ser independiente de esa lealtad y después sí conectas con lo que vos querés. ¿Sí? Al, al inicio del programa lo, lo expliqué. Bueno, entonces vamos a, vamos a quitar. Eh, todo el cúmulo que tenemos, el efecto acumulado de todas las lealtades por compensación todo lo que hacemos para compensar uh -huh. bien vamos a compensar sí eh, vamos a quitar eh, energéticamente nosotros compensamos vamos a quitar, ya te dije, vos pasas por acá ¿eh? vos pasas los dedos así vamos a borrar en todos nosotros todo el exceso de eh, lealtades invisibles que tenemos como mamá, con papá, con los abuelos con los bisabuelos, con los tatarabuelos, con los tíos con cualquier persona que estemos haciendo eh, lealtad ¿sí? por compensación y por ejemplo ¿sí? para poner un ejemplo, vamos a quitar todo lo que somos pobres para compensar lo rico que fueron algunos ancestros, por ejemplo ¿sí? quitamos, ustedes sigan pasando la mano así ¿sí? estos dedos acá Síganlo pasando, por favor, ¿sí? Sigamos borrando. Compensar a la gente demasiado rica, a la gente demasiado pobre, compensar a todos los ancestros eh, que han sido este, demasiado... que han hecho daño a otros, ¿sí? Vamos a, a quitar todas esas lealtades, ciento miles entre todos nosotros, vamos a quitar esas miles de lealtades, vamos a quitar este, toda la... la todo lo que nosotros hacemos por identificación, vamos a cortar, a resetear y a borrar todas las lealtades que tenemos con padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Borramos todas las lealtades, ¿sí? Todas las lealtades, sobre todo, que nos hagan, eh, nos hagan entrar en conflicto con lo que queremos, con lo que deseamos, con lo que necesitamos, ¿sí? Todo eso que nos impide avanzar en la vida, vamos a borrar todas esas lealtades. Total, completo y permanentemente, ¿sí? Y voy a dar la posibilidad a uno en el chat, ¿sí? El que quiera que lo vea en vivo, uno solo, el primero que escriba, ¿sí? Que se anime que yo lo vea en vivo, ponga yo, quiero, ¿sí? Eh, voy a ir haciendo eso los lunes, a una persona le, voy a hacer este, le vamos a hacer esta limpieza, ¿sí? Para que también sea, lo general y lo individual. ¿Quién se anima? A ver, uno solo, ¿eh? el primero que yo vea en el chat, ¿está bien? Bueno, sigo limpiando, vamos a otra debilidad, quitamos todo eso y vamos a quitar también, eh, a ver, yo, Celia, dale Celia, Celia Vera Rojas, vamos ahí, en un ratito te, te limpiamos a vos, limpiamos a través tuyo todos nosotros, ¿eh? te quito lo más debilitante. Ok, vamos acá entonces a ver, eh, miren, una forma fácil para que sigan, para que puedan trabajarlo, para que puedan trabajarlo ustedes mismos, ¿sí? es pensarlo así, ¿no? Eh, Habrán escuchado cuando esas frases de nosotros somos así, pensaba en tu familia. Por ejemplo, eh, Susana Brandán, ¿cómo son los Brandán? Nosotros somos así. En lo positivo y en lo negativo, ¿cómo son los Brandán? Ahí, va, ahí van a surgir las lealtades. ¿Cómo son los Soranos? ¿Cómo son los Albarenga? ¿Cómo son los, los Fiel? ¿Cómo son los Rojas, los Luciani? ¿Entienden? Nosotros somos gente de trabajo duro. Nosotros somos gente que nos cuesta mucho todo. Nosotros somos gente de estudio, nosotros somos gente de sacrificio. Nosotros, <risa> ¿sí? Nosotros somos gente de... Pensad, por favor, en... El tu familia. Y ahí vamos, Celia, ¿eh? Cada uno, por favor, pensemos en las familias. Si vos te estás encontrando con este programa, por favor, también pensá en tu familia. Nosotros somos así. ¿Cómo? ¿Cómo son? ¿Sí? Y ahí están las creencias, pero bueno, ¿cómo son? Gente importante, gente que pasa de largo, gente vista, gente no vista, gente querida, gente que se la juzga. ¿Cómo son ustedes? ¿Sí? Entonces, eh, vamos a ver que ese... Nosotros somos así. Vamos a quitar... Eh... A ver, nosotros somos así. Vamos a quitar todo lo que te debilita. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a quitar... Eh... A ver... La carencia es lo más debilitante que tenemos. Ciento miles, millones de cuestiones que han faltado en nuestro árbol. Todo eso que faltó. Faltó una pareja, faltó un hijo, faltó ayuda, faltó dinero, faltó, eh, no sé, faltó estudio. Entonces, por ser leal a tus ancestros, vos también vas a emanar eso y te va a faltar en tu vida. Vamos a quitar... La lealtad a todas esas carencias de tu árbol, la vamos a liberar. Acordate de pasar los dedos, dale. Liberamos total, completa y permanentemente cualquier lealtad a, a todas las carencias que han tenido mis ancestros. Desde mi mamá, mi papá, hasta el más lejano. Si borramos totalmente, completamente y permanentemente, sin esfuerzo, sin mente, sin espíritu, y menos ser infinito fuertes todos nosotros para quitarnos todo eso, eh, luego vamos a, a ver el nosotros somos así, seguí pensando nosotros somos así, nosotros somos así, sí para que podamos desactivar estas lealtades a nivel inconsciente que tenemos todos, estos acuerdos Está bien, hice un acuerdo. Yo también, por ejemplo, yo, y soy lunari, como soy lunari, que me, me cueste todo más. Entonces, ese también es un acuerdo con los otros lunari. ¿Entienden cómo es? Así se maneja el inconsciente. Entonces, ya sacamos lo de la carencia. Lo segundo sería, a ver, eh, las expectativas. <risa> miren, miren qué raro es ser leales, esta es la debilidad, vamos a quitar todo el efecto acumulado en nuestras vidas y vamos a desactivar totalmente, completamente y permanentemente, sin esfuerzo, sin mente, de todos nosotros, todas las lealtades, sigan pasando por favor los dedos de la frente para atrás a la nuca, ¿sí?, Vamos a, claro, Emilio, así se desprograma. Vamos a quitar de todos nosotros todas las expectativas no cumplidas por la sociedad. No es la expectativa que tenían los ancestros, porque eso es muy común. Es que nuestros ancestros, esto tiene que ver con la sociedad, digamos, tenemos muchos ancestros que no cumplen las expectativas de su época. ¿sí? Por ejemplo, si en una época se le ponía mucha expectativa que alguien, algo muy básico digo, ¿no? Por ejemplo, mucha expectativa que los hijos sean médicos, sean curas, ¿no? Que tengan no sé qué, y esa familia no, no cumplió las expectativas de la época. Si en una época era importante, las expectativas de la época era importante tener caballos, tus ancestros no tuvieron los caballos, entonces vos oh, para ser fiel, para tener esta, ¿cómo es? Para tener esta lealtad a tu clan, tampoco cumplís las expectativas de la época. <risa> las expectativas de la época serían hacer bioenergía, por ejemplo. Valerte por vos mismo para limpiarte. Nada más, ¿sí? Vamos a quitar entonces todo ese efecto acumulado. Ciento ¿sí? mil millones, infinitamente también en todos nosotros. Lo limpio, lo libero totalmente. Acordate que los dedos pueden ser un imán, ¿Sí? Mejor todavía Lo quitamos totalmente, completamente y permanentemente Mente, cuerpo y espíritu Y a ver si algo alguna más carencia creencias eh, Suposiciones eh, Posturas Vamos a también Vamos a soltar Todas las lealtades Que tengamos anudadas Al futuro Terminar mal Todo lo que nosotros, cualquier lealtad con cualquier miembro de nuestra familia, de algún ancestro en el cual nosotros eh, hayamos acordado que íbamos a terminar mal. Entonces, ¿para qué? Vamos a quitar todas las, todos los acuerdos y lealtades en que nuestras vidas van a terminar mal, en que nuestras profesiones van a terminar mal, que las relaciones van a terminar mal, que se entiende que nuestros trabajos, que todo eso que nosotros terminemos mal de una determinada manera, vamos a borrarlo totalmente, completamente y permanentemente en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. ¿Sí? Bien. Vamos a ir entonces a Celia, ahora que es la, la, la elegida de ahora, ¿sí? Que está acá en vivo. Si los, para los próximos lunes estén atentos, cuando yo diga ahora, siempre se va a elegir al, al primero, o yo les digo cómo, ¿sí? para que también no desplacemos, hacemos en general y también hacemos algo en particular. Otra cuestión, antes de verla este, a Celia, les digo, vamos a trabajar de esta manera, ¿sí? Eh, los lunes, entonces si te gusta la, el formato, vos acordate que cada lunes vamos a trabajar algo distinto, si hay cuestiones que te quedaron indecisas, vos decía, uy, quiero trabajar más esto, recordá que todas estas temáticas nosotros las trabajamos profundamente en CBAO. ¿Sí? no necesitas ser terapeuta ni nada, mucho menos una persona común y corriente cualquiera puede entrar a Cbeau ¿sí? para verlo bien para aprender a trabajarlo en vos mismo, ¿está bien? bueno, para recomendar y seguir trabajando, ¿se entiende? entonces eh, vamos a ver acá le quitamos a Celia lo que le está este, a nivel lealtad invisible y luego pasamos a fortalecernos para lealtad ¿sí? la parte positiva bueno ¿Cómo viene el programa hasta ahora? ¿Le está gustando? ¿Le está aportando beneficio? ¿Están detectando cuestiones? A ver, ahí me van diciendo, por favor. Bueno, a ver Celia. Conectamos con Celia. Vamos a ver Celia. En el caso de Celia, eh, esas lealtades la tiene... Eh, hay deudas acá. Vamos a liberar a Celia. Eh, a ver, son... Son... este tiene lealtades de endeudarse por lealtad familiar, por identificación. Vamos a quitar a todos los ancestros, a ver, una, dos, tres, cuatro, cuatro ancestros, cuatro líneas ancestrales de Celia. O sea, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, vistas, tatarabuelos de Celia. Vamos a quitar de ella y de todos nosotros, ¿sí? Todos los ancestros que tuvieron deudas. Todos los ancestros endeudados, vamos a borrar eso. Sí, totalmente, completamente, permanentemente, sin esfuerzo, sin mente. Quitamos todos esos deudores y vamos a quitar para qué, para y rompemos ese acuerdo a cero menos cero infinito, lo borramos a ese acuerdo, para que vos no tengas que, por identificación, endeudarte en la vida. ¿Sí? Quitamos eso, eso es lo más, lo más importante. Y vamos a quitar, eh, a ver... Eh, ahí tenías muy bloqueado, eh, ese, esa era la debilidad, Celia, y te estaba debilitando mucho los recursos. Los recursos no te rinden mucho. Entonces, vamos a separar todo el, eh, el efecto acumulado de esas lealtades a los que deben la familia, lo vamos a quitar de... Eh, sobre todo separamos de los recursos, del dinero y del tiempo. Para que todo te rinda mucho más, ¿sí? Vamos a quitar todo ese, todo ese efecto. A cero menos cero infinito, para que ya no tengas que endeudarte. ¿Se entiende por qué acá estabas? ¿Se entendió la debilidad que encontré en Celia? Hay muchos de los que estamos acá que también la tenía, ¿sí? A ver, Celia, si te resuena, ¿qué me puedes decir? ¿Sí? Y acuérdate, si todavía te quedas como gana de llorar, estás media mal... Pasa el imán, vos que estás nuevita en CBAO, pasa el imán, ¿sí? Esto ayuda al sistema nervioso a desactivar todas esas memorias. Una vez que la encontramos con bioenergía, uno pasa un imán y es más fácil. Después lo hacemos nosotros rápidamente ya, ¿no? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo lo están pasando? ¿Cómo, ¿Cómo va esto? ¿Está todo bien? ¿Sí? <ríe> Bueno, ¿cómo, ¿cómo va? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo se van sintiendo ahora que sacamos eso? Lo que espero acá, en vez de cerrar el tema, es que me encantaría que ustedes después se pongan, se pongan a ver, ¿no? Uy, tendré algo, pensalo y pasate el imán por las dudas, P conectá con algo y hacerlo ya vas a ver como vos mismo, vos misma te empezás a limpiar, de esto se trata la vida, gente, tenemos que aprender a manejar la bioenergía propia, ¿sí? Y ya vas a ver como poquito a poco podés, sino para el programa y fíjate, a ver cuántas lealtades hay, la parás y te vas limpiando, ¿sí? Todo está en el inconsciente. Mira qué lindo lo que dice Celia, claro. Bueno, genial. Vamos a, vamos a fortalecernos para lo positivo. Recuerden que estos días está este genio que habla de la lealtad. Vamos a ver qué nos está bloqueando la lealtad a nosotros mismos, ¿sí? Vamos a ver, este... Ya habiendo dicho todo este tema de las lealtades invisibles, vamos a ver acá eh, qué, no, qué es lo que más nos debilita. Vamos a quitar todo el efecto acumulado de los desleales que fuimos con nosotros. ¿sí? ¿Saben dónde está la debilidad máxima? Los recuerdos que tiene nuestro inconsciente de cuando nosotros éramos chicos. Ahora te pido recordar. Cuando eras chiquito o chiquita, ¿cuántas veces dijiste... Cuando sea grande voy a hacer tal cosa. Yo cuando tenga algo de plata le voy a regalar a fulano tal cosa. Yo voy a ayudar a los animales. Yo voy a hacer esto. Todo eso que lo hacíamos de porque éramos leales, en ese momento nos surgía del corazón, del amor, como son los niños. Y obviamente de grande nos olvidamos, no pudimos, no tuvimos tiempo, tuvimos que encargarnos de, de nuestra vida entonces nos olvidamos, pero el inconsciente no se olvida recuerden que para la mente inconsciente no hay tiempo, es todo lineal, es lo mismo si vos dijiste cuando eras chiquito me voy a encargar de salvar a todos los animales del planeta el inconsciente todavía te está reclamando eso ¿Sí? entonces vos estás siendo desleal con vos vamos a quitar todas las veces que Dijimos que íbamos a hacer algo de grande. Todo eso que pedimos, que nos pedimos a nosotros mismos, de chico vamos a quitar todo ese efecto. Porque si no, siempre es como que va a haber algo que nos va a tirar para atrás. Borramos eso hacer cero, a ser infinito, total, completa y permanentemente. ¿Sí? Lo borramos. Vamos a ver ahora, nosotros mismos, vamos a quitar toda la educación, todo lo que vimos nosotros, sobre todo en nuestra infancia, eh, todo el dolor de ver que nuestros padres, nuestros maestros eh, fueron desleales. No hay nada más triste que ver que un hijo, va que alguien cuando uno es chiquito, no sé si les ha pasado alguna vez, ahí el, no saben cómo se debilita el niño cuando ve, por ejemplo, mentir a un padre, robar a un padre, no a un tío, cuando lo ves siendo desleal, que no cumple la palabra, les duele. Si quitemos todo lo que vimos siendo desleales cuando vimos a mamá o papá traicionar o mentir. Porque los grandes decimos una mentira piadosa. Nosotros, yo lo hice, nosotros tenemos nuestras razones para cambiar las cosas. Un nene no lo entiende. ¿sí? Un niño no lo entiende. Cuando sentimos miedo nos pasamos el imán. También es una forma... También es una forma, claro que sí, ¿sí? No es exacto, porque lo ideal que es, este, Lorena, porque ahí pregunta Lore, eh, cuando sentimos miedo nos pasamos el imán, te va a servir para sacar la carga, pero lo ideal que es detectar de dónde viene el miedo para poderlo trabajar, ¿sí? Porque si no vas a tener que estar pasándote el imán todo el tiempo. Pero bueno, pero sí, para zafar, para un rato, sí, ¿sí? Te ayuda a liberar. Ahora, ¿por qué digo pasamos el imán o pasamos los dedos, lo hacemos a nivel mental? Porque ya sabemos que estamos trabajando, sabemos esto, lo conectamos con los paquetes de información y ya es como decir, ayudo ¿sí? a mi, a mi cuerpo a liberarse. Pero es distinto. ¿Sí? Bien. Bueno, dije que iba a ser azafata, dice Juan, ingeniero civil, y termina como contadora. Bueno, fíjense, ¿no? ¿Cuántas cuestiones que hay en estos acuerdos? Y leales, ¿no? Eh, lealtades, digo yo. Eh, invisibles, ¿sí? ¿Cuántos que hay? Bueno, vamos a quitar también, este, y todos los que nos debilita, esto viene más de otras vidas, nuestros ancestros y después esta vida. Todas las veces que nos dijeron, me voy a quedar con vos, te amo, te quiero, sos el amor de mi vida. Y porque, bueno, porque es importante y porque nosotros íbamos a generar una familia o lo que fuere, es muy impactante, ¿no? Me quedo con vos, te amo para siempre. Todas esas cosas también las vamos a borrar. Totalmente, completamente y permanentemente para que no esté nuestro inconsciente recordándonos, ¿no? Todas esas personas que no fueron leales con nosotros. Fíjense que hasta ahora no ha surgido la traición, ¿vieron? Está, pero no, no está tan a flor de piel. Para adicciones, este, Diana, este, gracias por decirlo seguramente que en algún lunes la vamos a, a conectar. ¿Sí? Lo vamos a trabajar, seguro. Así que atenta todos los lunes para trabajarlo. ¿Está bien? Eh, Nos estás transmitiendo que podemos autosanar, no necesitamos a nadie. Exacto, Emilio. Este, la bioenergía aurea eh, justamente enseña eso. ¿Sí? Este, autosanarnos sanarnos es detectar qué te está debilitando, ponerte fuerte y trabajarlo. Y cuando necesitas a un otro, necesitamos a un médico, no pasa nada. Necesitamos al médico, pero no por obligación, no, no porque no te quede, O sea, no me queda otra que ponerme la vacuna si no quiero. No me queda otra que... este, No, no. Nuestra propia... Nosotros contamos con todas las herramientas para fortalecer a la, a, a la energía de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Nosotros mismos podemos encontrarlo. Y esto no tiene nada que ver con buscar a alguien que nos ayude a ver. El terapeuta, el facilitador, claro que nos ayuda. Pero en realidad lo único que lo hace es uno mismo, sí, lo ideal que es, que lo hagamos nosotros mismos, no, no necesitemos un otro, es lo ideal eso, ¿no? ¿No? <ríe> eh, mirá qué lindo, bueno ahí están contando cosas muy, muy bonitas en el chat, bueno, qué más, vamos a aportar a ver qué más, piensen en su lealtad, eh, ser leales a los principios, el pasado al presente, estamos muy poco leales, eh, muy poca lealtad a futuro. Vamos a pensar todos, eh, esto debe ser por el tema de cómo está la, el mundo ahora. Vamos a ponernos fuertes para cumplir nuestra palabra con el futuro inmediato, mediano, con el futuro lejano. Es como que mantenemos la palabra hasta el futuro mediano. Ya lejano, ya pierde, perdemos el interés hasta en lo que dijimos que íbamos a hacer. Vamos a quitar toda la... El, el decirnos muchas cuestiones. Vamos a resolver y disolver. Hola, Tata. Hola, Laura. El <ríe> Lunari. Bueno. Vamos a corregir todo eso. Resolviendo y disolviendo esas cuestiones. Fuertes para ser leales. Pero, a ver. Una cuestión más y ya. Los dejo para encontrarnos el lunes próximo. ¿eh? Eh, una más. Esta es muy importante. sí Es... Eh, Vamos a fortalecernos para que se active nuestro sentir, nuestro percibir y nuestro intuir. Vamos a conectar la intuición con la conciencia, la toma de conciencia. ¿Para que Cada vez que de, decidamos decir y acordar algo con nosotros, voy a hacer un régimen, ahora me empiezo a cuidar, ahora me propongo. Cuando estemos por decidir eso, que se nos active la campanita y lo pensemos bien. Y en todo caso, si no estamos tan seguros, no nos comprometemos a hacerlo, ¿sí? Porque si nos comprometemos a hacerlo y después no lo hacemos, nos quitamos crédito y nos quitamos valor y empezamos a dudar en nosotros. Si dudamos de nosotros, no importa que sea conscientemente o inconscientemente, los demás dudan de nosotros. Y el mundo nos empieza a mostrar personas que no resuenan con lo que nosotros queremos ¿Sí? así que fuertes todos para estar muy atentos a lo que elegimos día a día esto no es hoy oh, hago una empresa son cuestiones muy muy importantes con todo con todo lo que vos definís así estés acostado y digas vos te levantás a las 8 me voy a levantar a las 7 y media si vos decir me levanto ya me levanto en 15 minutos no te prometas nada si no estás seguro. Primero ponete seguro y después acórdalo. Para ir teniendo más crédito con vos mismo. Porque esto es lo más importante. Cumplir con nosotros mismos es hiper importante para tener un futuro fuerte. ¿Sí? Bueno. Cumplida la hora. Bueno, les quiero agradecer este primer programa. Ojalá les haya gustado. Ojalá les haya aportado beneficio. ¿Sí? Ojalá les haya aportado beneficio. Como les dije... Eh, Cualquier, cualquier persona puede este, hacer bioenergía, cualquier persona... Es más, todas las personas debemos aprender a manejar la propia energía vital. Esa es la bioenergía. Eh, ¿Para qué? Para todo. Para poder ir, para poder desenvolvernos en la vida. La bioenergía se debería enseñar en las escuelas. ¿Sí? Antes de aprender a sumar y a restar deberíamos aprender bioenergía. ¿Por qué? Para no enfermarnos para no, no enojarnos con el otro, para tener una vida mucho más flexible, ¿sí? Así que bueno, todos invitados a participar de CBA, ¿sí? Todos invitados a participar de CBA y este, fíjense abajo del programa, ¿sí? Cuando estén los créditos, fíjense eh, el mail para todos los que quieran ingresar. También, si vos decís, ay, tengo ganas, no sé si me animo, no me animo, si vos me escribís un mail y me pedís, Gaby, quiero probar a ver cómo es un workshop de CBAO, yo te dejo entrar gratis y lo mirás y lo experimentás y no pasa nada, ¿sí? Para que veas la magia que hay ahí. Es maravilloso. Entonces después, si te gustó, entras, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Qué lindo, qué lindo todos los que me dicen. Nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Bueno, abrazo gigante, compartan por favor, compartan, compartan, compartan el programa, ¿sí? Así llega a muchos. Chao, chao.